Hoy te presento el adelanto del próximo capítulo de tu novela favorita Luz de Luna Moza va a la casa de Eus para informarle que ella será cargo de León Y todos al verla quedan sorprendidos, especialmente Luz, con quien tiene una gran conexión Es igualita a mi mamá ¿Por qué mi corazón ha vuelto a latir así? De felicidad, yo te prometo Debería verla Curiosos y curiosas, Eus se sorprende al ver a Alma Papi, te presento León pide a Ciro buscar la foto de la prueba de ADN en el celular de Mabel Mabel tiene unas fotos en su celular, pero no sé cómo obtenerlas